Por parte del IA vamos a asignar eh, 20 audioguías que van a permitir que las personas sordas puedan acercarse a toda esa información, a todo ese conocimiento, a toda esa historia que alberga el Museo Canario y por su parte el Museo Canario en este convenio va a facilitar gratuitamente el acceso a todas las personas con discapacidad. .implantado el servicio de audio guía para personas con, sin discapacidades auditivas. Eh, .en varios idiomas, incluso una versión infantil. ...estamos, .ya hemos empezado y vamos a seguir poniendo objetos. .objetos auténticos. .para que se puedan tocar. .y puedan disfrutarse también ...del sentido del tacto. .implantar el servicio ese de videoguía digamos, donde se pueda ver. Eh, ...las explicaciones relativas a la visita al museo... ...la explicación de sus alas y del contenido... ...de los objetos que se, que se ven... ...pero en lenguaje de signos... ...para personas que no pueden escuchar las audios... ...para facilitar el acceso, el disfrute de la visita... ...a las instalaciones del museo... ...de personas que tienen algún tipo de dificultades... ...o discapacidades".